Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a mi canal de YouTube que Hoy tenemos el video que nos regala, que nos da eh, la gente de Wargaming aquí en World of Tanks Latinoamérica Que tiene que ver con el Sandbox 2021, mejora de campo Y este video eh, creo que se trae cosas muy, muy grosas por lo que me han comentado Así que yo todavía no lo terminé de ver, recién yo llegué a casa hace unos minutos Estuve un, tuve un día ocupado, así que nada, vamos a verlo y a revisar a ver qué onda Todos los comandantes tienen su vehículo favorito, o tal vez más de uno su primer nivel 10. Por ejemplo. Un tanque legendario que vieron en museos o películas históricas. Uno con el cual ganaron una batalla increíble. Uno con el que lucharon cientos o incluso miles de batallas. El bachat 12T. Pensé que no lo uso más porque está re defasado ya. Su vehículo está lleno de calcomanías 79. progresivas Pero no. aún disfrutan jugar en el 32. Como si fuera la primera vez. Son parecidos. Pero sucede algo. Incluso su tanque favorito a veces los puede decepcionar. Tal vez es muy lento. Tarda mucho en apuntar o en recargar. Claro que siempre pueden montar equipamiento y elegir directivas. Pero su vehículo favorito merece unos ajustes adicionales. Para que sea realmente suyo, único. Como un automóvil. Custom car, no me diga que se van a poder hacer custom una tanks. Para el volante, Cortinas en las ventanas o algo más. Se haga mejor el dibujito del auto adentro, ve lo que es re triste, boludo. Parece Family Game. Modifiquen el motor 8 bits. y mejoren la caja de cambios. Así el automóvil cumplirá todas sus expectativas. Es una lástima que no puedan hacer eso en el juego. ¿O sí? Pronto comenzarán las pruebas de la mejora de campo en el Sandbox. Esta nueva mecánica les permitirá ajustar las características de sus vehículos favoritos. ¡Qué bueno. Podrán ajustar sus capacidades de combate según las condiciones de batalla y sus preferencias personales. Qué bueno, chaval. Me encanta. Me Dicho, encanta. De otro modo podrán inyectarles vida nueva. Mira, ves, claro, cada uno tiene su propio estilo. Este está más blindado, este tiene más. Eh, eh, tiene, quiere que el cañón sea mejor, que este quiere que tener más movilidad. Por ejemplo, Esto no cambiará el rol del vehículo en no, el campo claro. de batalla. Es un ajuste a las características específicas que ustedes consideren importantes. Claro. El servidor sandbox. Y además hay otra cosa que a veces. Eh, charlo con amigos, que es el hecho de que, por ejemplo, el primer slot de la. de lo que. de los equipamientos, Wargaming te dice directamente que tenés que poner o movilidad. O endurecimiento, o resistencia, o, vis o visión. Y yo quiero que sea libre. ¿Por qué me tienen que decir que tal vehículo tiene que ser así? Yo quiero que sea de otra forma, ¿entendés? No que te obliguen en el primer slot a elegir algo. Quiero poner yo lo que se me cante. Es el lugar ideal para probar el desempeño en combate de una idea. Quiero ver si es así para o no, no sé. sus aspectos ambiguos y ajustar todo en función de las necesidades de los jugadores. La mejora de campo está disponible para todos los vehículos de nivel 6 a 10, excepto okay. los vehículos de alquiler y los que se consigan en eventos especiales. La desbloquearán en cuanto el vehículo alcance el estado de élite. En la mejora de campo hay tres tipos de cambios: estándar, dual y especial. Junto para, para, para, para, ¿cómo? ¿cómo, cómo? Cambios, sí. Estándar. Stand dual. dual. Dual y especial. Juntos forman un árbol de modificación que difiere según el nivel del vehículo y su rol en batalla Cuanto mayor sea el nivel, más modificaciones habrá Los vehículos de nivel 10 tienen disponible la cantidad máxima de modificaciones Ya conocen los roles en las batallas clasificatorias, pero en este caso difieren ligeramente El árbol de modificación tiene en cuenta los roles Por ejemplo, las modificaciones del mouse y del T57 Heavy otorgan claro. bonificaciones diferentes Porque sí. su uso en combate es distinto Obvio las Manda asalte 57 de a línea y estás muertísimo, bro modificaciones estándar se desbloquean cuando aumenta el nivel de la mejora de campo Estas modificaciones brindan una pequeña mejora a una característica del vehículo según su rol Por ejemplo, un tanque pesado con esta modificación tiene algunos puntos de vida más Después de las modificaciones estándar pueden desbloquear las duales estas modificaciones permiten redistribuir las características del vehículo para potenciar uno de sus aspectos a cambio de la reducción de otro. Las modificaciones duales no se acumulan y siempre tienen su contraparte. Por ejemplo, si una acelera el tiempo de recarga, pero ralentiza el apuntamiento, la otra tiene el efecto opuesto. Mejora el apuntamiento, pero ralentiza el tiempo de recarga. Claro. Para Solo equilibrar. puede elegir una de las dos. Mm. Cuando la elijan, la otra quedará inhabilitada. Sin embargo, pueden arrepentirse y cambiar a la otra en cualquier momento. Y pagando no los créditos. No elegir ninguna de las dos. Si la cancelan, la modificación dual no se guardará. Deberán comprarla de nuevo. El último grupo es el de las modificaciones especiales. Hay Ahora. tres. Y cada una brinda herramientas que serán de mucha utilidad. La primera activa la selección esencial, que es una serie de consumibles y munición adicional para la batalla. No reemplaza a la selección principal, sino que desbloquea otras opciones. Cuando entren a una batalla y evalúen el equilibrio de fuerzas, podrán elegir una de las dos selecciones antes de que empiece la batalla. De esta manera, se podrán ajustar mejor las condiciones de la batalla. La segunda modificación especial aumenta sí. estas opciones por medio de una serie de equipamientos y directivas llamados Selección Auxiliar. Si instalan un elemento que también está en su selección principal, no incurrirán en gastos adicionales. Okay. Pueden montar un equipamiento en ambos conjuntos para un mismo vehículo. Podrán crear distintas opciones de selección para un vehículo y elegir la más apropiada en cuestión de segundos. Muy bueno. Además, podrán elegir la selección auxiliar o la selección esencial de forma independiente la tercera modificación especial les permite asignarle una categoría al segundo espacio de equipamiento se trata de una opción adicional que sirve para ajustar el vehículo a sus estilos personales, claro. pueden elegir una de las dos opciones recomendadas la categoría difiere del primer espacio y se ajusta al rol del vehículo según sus objetivos en el campo de batalla por ejemplo los tanques con blindaje fuerte además de su resistencia también pueden aumentar su potencia de fuego o su movilidad, claro. los tanques medianos no solo mejorarán su movilidad, sino movilidad. Está buenísimo lo que decía antes, del hecho de que ellos te obligan a tener siempre algo que quieren poner de tal forma, ¿no? yo quiero que juegue, quiero jugar que no sé que el Super Conqueror tenga un poquito más de movilidad, por decir algo, ¿no? Ponele, pero no, no, quiero tener lo que ellos me obligan que yo deba tener, no, no, no, no tengo ganas. Bien su durabilidad o detección, el equipamiento montado en el segundo espacio, si tiene la misma categoría, otorgará un efecto mayor al igual que el equipamiento del primer espacio. Luego podrán elegir una categoría diferente para el segundo espacio, si así lo desean. La investigación, las compras y otras operaciones con las modificaciones requieren experiencia y créditos. Durante las pruebas del servidor Sandbox, la economía será demostrativa. Los valores no son finales y se determinarán una vez que evaluemos la idea con los jugadores y decidamos su implementación. También es importante bueno. destacar que el panel dinámico de las especificaciones no ha sido ajustado aún para las mejoras de campo. Okay. Una mejora de campo es una forma excelente de hacer más divertido su vehículo favorito sin sacrificar características importantes. ¿Su IS-4 tiene una rotación lenta? Pueden hacer que sea más maniobrable. ¿Quieren que su Object 268 alcance posiciones favorables más rápido? Podrán. ¿Quieren aumentar un poco la precisión del Leopard 1 para mejorar su potencial como francotirador? Solo necesitan elegir la modificación dual correspondiente. Está buenísimo, bolio, me encanta. Claro que deberán sacrificar algo en cada caso. Y bueno, pero sí. es un precio justo para modificar... Super, eh, claro, va un poquito más, eh, tiene 5% más de velocidad, pero tiene menor durabilidad de la suspensión y, y menos 15 de crossing. No sé qué es crossing. Eh, forward speed más 5, claro, le suma un 3% al tiempo de recarga, pero va más, más, tiene más velocidad. Ficar el vehículo o mejorar sus características principales y suavizar sus desventajas, teniendo en cuenta sus preferencias y su experiencia. Las modificaciones especiales abren una nueva dimensión de planeamiento táctico. Permite adaptarse a la volubilidad del sistema de emparejamiento y prepararse para cualquier combate. Pueden preparar dos conjuntos de munición y consumibles para luego elegir el que necesiten según el mapa y su posición en la lista. Tal vez no necesiten un consumible de comida El kit de reparación grande Y el botiquín de primeros auxilios En todas las batallas Pueden ahorrar un poco con un matafuegos automático Y botiquines o kits más baratos Este es un ejemplo más específico en, en, O sea que en una batalla Vos podés elegir decir si, Bueno, eh, tengo el kit eh, o, Lo tengo equipado de la forma 1 o de la forma 2 No, no, en esta batalla necesito la forma 2 Supongamos no, que están en un tanque ligero en Malinovka Tal mm. vez tengan el equipamiento estándar con ópticas revestidas, ventilación mejorada y barra de carga Pero podrían elegir una configuración alternativa para explorar de forma pasiva Claro. Los propio binocular, sistema de visión del comandante y red de camuflaje Con ese mm. equipamiento pueden... Va a cambiar el juego, man, cambia el juego Detectar mejor mientras se ocultan en los arbustos en lugar de manejar y esquivar proyectiles enemigos Veamos otro ejemplo. Están en un Type 5 Heavy en Himmelsdorf. Tiene el equipamiento típico para contrarrestar proyectiles explosivos de artillería. Claro. De carga de cañón, endurecimiento mejorado y plancha antifragmentación. Pero este último no es importante. Claro. Porque no necesitan protección adicional contra artillería en este mapa. Por eso pueden elegir una selección con ajuste de mira mejorado en lugar de la plancha antifragmentación. En este caso, los disparos certeros son más importantes que la protección. Claro. Y las cosas se ponen más... O sea, para qué querés en Himmeldorf tener protección eh, anti... la plancha antifragmentación, que se supone que te reduce un 50% el daño de las artillerías, el estuneo y demás, y si no te va a tirar casi ningún arte con un type 5. Ahora, salís en Prokhorovka o en Malinopka eh, con el tipo 5 y te querés morir. Ahí necesitas plancha, endurecimiento y todo con los tanques medianos versátiles, el Object 140 modifica su forma de jugar según el mapa, pero tener un solo equipamiento para todas las situaciones restringe su potencial. Claro. Sin embargo, con dos selecciones, el Object 140 es más flexible. En mapas de ciudad pequeños pueden cambiar las ópticas revestidas por algo que mejore la claro. potencia de fuego, o también pueden mejorar su alcance de visión a cambio de la comodidad de disparo en mapas abiertos. Y hay más ejemplos similares para cada vehículo Todo depende de su posición en la lista de jugadores Los mapas, los enemigos y el modo de juego La posibilidad de elegir una selección durante la cuenta regresiva según la situación Les facilitará las batallas y A ver, hay una cuestión que es muy clara Que es que ya no vamos a poder preguntar Che, ¿este tanque está bueno? O sea, depende de cómo lo equipes va a ser directamente Las preguntas ya no, va, no, no tendrán que ir por el lado de Che, ¿este tanque qué, está bueno? No sé qué La pregunta es eh, Cómo equipo este tanque Y tiene que ser directamente como a vos te guste jugar ¿Entendés? Te, eh, y además tenés que tener dos equipa dos equipamientos Dos tipos eh, de, de, de, de equipaciones o de equipamientos Bien, Uno para ciudad y uno para campo abierto Por ejemplo Bien, Salís con un pesado y para qué te sirven las planchas Y, y al pedo si estás en una ciudad Ahora, salís en campo abierto te conviene Como pasaba con el tema del ligero Tenés una para ciudad y una para eh, campo abierto. Está buenísimo, me encanta. Cambia el juego para mí. No creo que va a cambiar totalmente porque, si bien, Va, total, tampoco totalmente, pero sí que va a cambiar un montón en el sentido de que cada uno va a tener, eh, va a poder tunear, entre comillas, el tanque de la forma que a uno realmente le guste jugarlo. Bien, entonces eso para mí no tiene precio. Y lo vengo pidiendo hace cuatro años más o menos. Tal vez les permita tener un rol crucial en el resultado, además tener más opciones siempre es mejor que no tenerlas Claro, obvio La mejora de campo permite modificar sus vehículos favoritos y es una herramienta excelente para ajustarse a las condiciones impredecibles del emparejamiento El nuevo sistema no convertirá a ningún tanque en un supervehículo, pero sí hará que disfruten más jugando con él Bien, bueno Podrán probar la mejora de campo en el servidor Sandbox El futuro de esta característica depende de ustedes Quienes participen activamente recibirán recompensas Únanse al Sandbox Prepárense en sus tanques favoritos Adapt Bueno, ok, el TCNLT está bueno también escúchame eh, Conclusión Me gusta lo que se viene Me gusta lo que vi Me parece que está bien Así como digo que está bueno y me gusta También digo, podrían haberlo hecho un poquito antes Sí... Esto se viene pidiendo ya de que siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo... Bueno, acá tenés algo, sí, un cambio de cara al juego y un cambio grosso, importante, grande... Eh, no va a pasar desapercibido. La, la, la, versión, la versión que se viene, la 1.13, no va a pasar desapercibido de ninguna forma porque tiene un montón de cambios, bro. Un montón de cambios. Eh, realmente, repito, a mí me gusta. Me gusta lo que veo. Me gusta que se pongan las pilas y que, que hagan este tipo de cuestiones. Me parece que está muy bien. Muy bien. Y, eh, y que te permite elegir de, de acuerdo al mapa y de acuerdo al tier que saliste. Ser un poquito más cauteloso o tener una equipación un poquito más jugada, un poquito más arriesgada. Depende de eh, la situación. No les vamos a salir eh, jugar con tier 8 y salir contra tier 6 que salir contra tier 10. No es lo mismo salir en un mapa de ciudad contra tier 6, vos siendo tier 8, que contra, en un mapa de, de, de ciudad contra tier 10. O sea, las variables son infinitas. Y está muy bueno que te permitan hacer eh, diferentes tipos de combinaciones. Bien, a mí eso me, me, la verdad me, me encanta. Así que bueno amigos, ¿qué queda más que decir cuáles son sus..? propias eh, perspectivas de esto, qué piensan, cómo lo ven, eh, les gusta, no les gusta, les interesa, les parece que va a ser medio malo o que deberían agregar cosas o sacar cosas, seguramente voy a estar trayendo eh, algún poco, un toque de material del sandbox porque quiero probarlo, este, este cambio sí me parece que merece la pena eh, jugar en el sandbox y traerles material para que ustedes mismos lo puedan ver con sus propios ojos, ¿bien? Entonces, eh, ¿qué más que jugarlo yo para que no tengan que jugarlo ustedes si no tienen ganas? Si tienen ganas, por supuesto, pueden sumarse al sandbox y lo, y lo probamos juntos sin ningún tipo de problema. Bueno, amigos, déjenme en los comentarios, déjase like, suscríbete, claro que sí, y eh, déjenme en los comentarios qué piensan acerca de esta nueva actualización y estos, eh, esta mejora de campo, a ver cómo, cómo la ven ustedes. Les mando un beso, cuídense y que tengan un hermoso día. Besos, chau, chau.